Si hay alguna elaboración que diga, joder, yo quiero salir a hacerla encantados, hemos elaborado de sobra para que podáis salir y vosotros también lo podéis hacer, pero siempre quiero que no perdáis el enfoque de, esto es un queridón, estamos a la vista del cliente y vosotros sois la mesa de los clientes. fundamentalmente es coger a un grupo de alumnos, en este caso de Vanguardia Culinaria para darles un enfoque de lo que es cocinar a la vista del cliente. Hemos sacado sus técnicas del día a día y les hemos dado un formato sala. Con ese formato sala hemos tenido la posibilidad de transformar todas esas recetas clásicas o de nuevas elaboraciones y ponerlas encima de un plato, darles contexto, que es lo que pretendíamos. El curso consiste en nuevos servicios, nuevas técnicas de emplatados frente al cliente. Todo lo que buscamos es coger las técnicas modernas y tradicionales de cocina y darles un enfoque mucho más estético, mucho más elaborado para que desde el punto de vista de la sala el camarero, el personal de sala, lo pueda, lo pueda trabajar, ¿no? Fundamentalmente hemos quitado un poco todas esas técnicas que estaban en desuso y que a lo mejor era un poco difícil sacarlas a la sala por la complejidad que tenía en muchos casos y las hemos modernizado. Yo creo que en principio, cuando alguien genera una elaboración así en la sala Creo que lo que busca, aparte evidentemente de, de demostrar un despliegue de técnica, de medios, lo que sea, es una interacción con el, con el cliente. se dan los alumnos, pues los alumnos queremos que entiendan que la sala es algo más. Eh, por suerte, por desgracia, nos hemos encontrado con que ahora mismo la visualización de un camarero no, no está todo lo dignificada que muchas veces quisiéramos. Y es una profesión apasionante que a todos nos gusta mucho y con estas eh, elaboraciones, con estas nuevas eh, técnicas, lo que pretendemos es que se lleven algo más, que sepan que se pueden hacer muchas más cosas y que pueden disfrutar de su pasión, de la gran mayoría de los alumnos, que suele ser la cocina, pero delante del cliente. Que con el cliente te lo puedes pasar bien, que puedes hacer otras, otras cosas diferentes. Pues simplemente disfrutar lo que pretendemos.